Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en esta... Hoy, la verdad, un día increíble, eh, en una jornada otoñal en el norte de la Patagonia... ...que nos acompaña en este pequeño tramo en el cual vamos a eh, comprender la arquitectura del programa de hoy. Eh, estamos a horas de que haya comenzado otro eh, confinamiento, en un momento muy delicado. Hace minutos se conoció la noticia, cuando salga el programa al aire... Tendrá otra trascendencia de que la guardia del Castro Rendón, eh, perdón, la guardia del Hospital Heller, ha sido colapsada, ha cerrado la guardia del Hospital Heller, uno de los hospitales más importantes del norte de la Patagonia, de Neuquén, capital, casi un centro neurálgico de lo que es eh, el oeste. Esa noticia ha golpeado muchísimo porque tiene mucho que ver con lo que también han denunciado. Eh, todas la, las comisiones de base que se conocieron como los autoconvocados de salud a lo largo de esa lucha tremenda que duró casi este, 40 50 días y que hoy tiene estas repercusiones ¿no? eh, más allá del anuncio del gobernador de Neuquén de que estamos ante una segunda ola de COVID como que nadie lo había anticipado el reclamo de las trabajadoras y los trabajadores es lo suficientemente este, fuerte y claro como para este, transformar este síntoma de inoperancia en una situación tan grave como la que ha determinado el cierre de la guardia del hospital Heller eh, hace minutos nomás, mientras estamos eh, grabando el copete. En ese contexto de una tarde increíble nos tomamos el atrevimiento de hoy meternos con el tema Comarsa. Eh, comarsa, Indarsa para nosotros Comarsa también, eh, tiene mucho que ver con nuestro programa desde hace ya eh, mucho tiempo que estamos siguiendo a través de los trabajos que ha hecho la multisectorial contra el fracking. Allá por el lejano 2013-2014 y más acá con el Observatorio Petrolero Sur. Eh, lo que tiene como resultado directo estas investigaciones, estos informes exhaustivos que hablan del altísimo nivel de contaminación de este basurero petrolero. Pienso mucho en Indupa, ¿no? ...lo que pasó en Cinco Saltos, del cual también hicimos un trabajo con Martín Álvarez... Este, ...ese cementerio de mercurio y bueno, ahora este cementerio de residuos petroleros. Eh, hace más o menos unos 30 días estuvo en, en Neuquén, acá muy cerca donde estamos grabando... ...uno de los representantes de esta demanda, el abogado Colombo... ...a quien nosotros entrevistamos y armamos este especial que hoy vamos a compartir en forma completa... ...en nuestros canales de YouTube y en nuestros canales de Facebook... ...lo vas a ver eh, en forma completa, eh, sin cortes... ...hoy nosotros lo vamos a fraccionar para verlo en la emisión este, como corresponde... ...nuestro estreno acá en Cartago. Así que sin más, nos metemos con este tema Comarsa... ...que no solamente rodea toda una cuestión de contaminación... ...sino también una cuestión vinculada a eh, la corrupción. Es imposible este nivel altísimo de contaminación sin ningún tipo de complicidad con el, la arquitectura estatal. ¿Sí? Alguien adentro cobra, alguien adentro facilita, alguien adentro firma. Nos metemos en este informe, Comarsa sin control, Comarsa contamina, al lado B de Vaca Muerta, estos basureros petroleros y los residuos que quedan en los pulmones de la gente. y lamentablemente eh, a medida que vamos avanzando la empresa sigue haciendo oído sordo a, a nuestro pedido y están quemando incesantemente lo que hace obviamente un gran perjuicio para, para, para el pueblo para, para, para el medio ambiente y lo que nosotros estamos buscando Lo que pasaba que esta mañana cerca de la 8 con que la quema de residuos por parte de la empresa Comarsa el color del humo que salía de las chimerías de la empresa en principio era negro, después gris les explicó a los vecinos que cuando sale un blanco es, es que no que hay el color negro, pero en este caso es se pudo apreciar un negro rique, y además se ve que que la la la la vecina barco, de los no barcos hacia, es de color.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 Bueno, eh, contame eh, tu nombre, Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales. Por tanto, el ambiente, a esto hacen referencia a los vecinos, además de Toma de Mayo 15, también hay otros barrios cercanos. De allí son los vecinos que veíamos antes en el informe que llevan adelante esta denuncia, la denuncia que lleva aquí en el Parlamento de los vecinos, nos hemos visto varias veces.